y hoy lo que estamos intentando aquí es reivindicar mejoras laborales que creemos que son justas y coherentes ahí vamos a seguir dando la batalla hasta conseguir nuestras reivindicaciones. La precariedad en correos desde el año 2001 en el que se nos convirtió en una sociedad anónima y dejamos de pertenecer a la administración pública se ha llevado por delante la mayoría de los derechos de la plantilla con trabajadores que pueden llegar a tener jornadas incluso de solo 12 horas a, a la semana con una bolsa gigantesca de eventuales que tienen que estar para todo para allá. Es fundamental que defendamos los servicios público para garantizar un estado de bienestar, un estado de calidad. Renault lleva unos años con una crisis financiera sin precedentes. Se estima más o menos en 25.000 millones de euros la cantidad necesaria para poder invertir en todos sus proyectos que tiene en Francia de desarrollo del vehículo eléctrico y de la 100% electrificación. La empresa china que ha venido y se va a llevar una parte de Renault y va a quedar Renault reducida a Palencia y Valladolid. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los trabajadores no saben lo que realmente está pasando con esta empresa, que ya no va a ser Renault, y eso es lo que realmente CGT estamos contando a la plantilla, la estamos informando. Los trabajadores y trabajadoras de, de Renault España estamos viendo eh, peligrar nuestras condiciones de trabajo y lo, lo que tenemos que hacer